De hoy les traigo un video sobre las mecánicas de support y el tiempo que debes eh, tener siempre presente a la hora de hacer stack, doble stack, triple stack y hacer pull, incluso hasta cuatro stack. Bien, lo primero que quiero recalcar es que este video es solamente para eso, no les recomiendo que hagan exactamente esto en una partida real, ya que dejarán muy solo su core y morirás y perderás la partida. ¿vale? Lo primero que les voy a enseñar es cómo hacer un doble stack en el campo radian. Lo primero es que tienes que posicionarte justo aquí y en el, en el segundo 53 jiteamos primer campo, luego jiteamos el otro sin perder ni un segundo. Así vas a lograr hacer el doble stack, ¿vale? Acto seguido de esto, lo primero que deberías hacer como sub por 5, ya que estás haciendo stack, es dirigirte hasta esta zona de aquí y hacer un pull. El pull se hace ya que tú no vas a estar en línea. Por lo menos para tratar de tener a tu carry bajo eh, en safe Tener a tu carry en safe y que de esta manera no lo puedas arraciar ni lo puedan molestar tanto. Siempre puedes hacer pull en cualquiera de estos dos campamentos. Simplemente tienes que agarrar el timing, puedes verlo en el video. Y de esta forma podrás hacer doble pull. Puedes hacer stack eh, de estando desde abajo mientras tanto tengas visión. Hiteando en el segundo 53. Luego nuevamente volvemos a hacer pull para volver a tener al carry safe y volvemos eh, bosque de nuevo aquí se complicó un poco la existencia pero bueno simplemente se puede miren chicos miren el timing y verán que se, se puede hacer doble stack seguimos haciendo pull porque recuerde que es importante mantener el carry and safe obviamente esta partida son bots y ellos no, no piensan como personas simplemente estoy enseñando el timing aquí pueden ver que puedo hacer eh, triple stack en un lado y, y cuatro stack en el otro si es posible simplemente tomando el timing tengan en cuenta que entre más creeps haya acumulado el timing va a ir variando porque dependiendo de la cantidad de creeps que haya acumulado ellos irán haciendo body block y de esa forma eh, demorarán mucho más en salir del campamento siempre puedes empatar en un pull con otro simplemente mira el tiempo que le queda de vida a tus, al pull que hiciste y con estos scripts vas a poder jalarte el agro otra vez. De esta forma evitarás que tu, que tu web avance y tu carry va a estar safe. Aquí vemos nuevamente el timing para hacer un quinto stack. vale Bien, vale estos dos campamentos no son los únicos que se puede pulear. También se pueden pulear los otros dos campamentos más pequeños. Y también se puede hacer doble stack. vale Aquí lo que estoy intentando hacer es hacer un doble stack. En... La, en el campamento que uso para hacer pull ¿Por qué? porque con un doble stack vas a lograr denegar completamente una web o sea que no va a pasar ni siquiera uno de tus scripts hacia el otro lado ok un doble stack es igual a una web eliminada aquí estoy intentando hacer nuevamente un sexto pull y sale en uno de los campamentos no está mal aquí también podemos hacer doble stack simplemente tomando el timing pueden verlo en la pantalla y vuelves y te posicionas el timing es lo más importante chicos a la hora de hacer stack no siempre va a ser el mismo timing porque cuando tengas más creeps acumulados va a ser eh, más difícil que ellos salgan del campamento así que ya cuando manejes esta técnica tú mismo irás sacando tus conclusiones irás añadiendo segundos, quitando segundos, dependiendo de lo que necesites en el momento y eso fue todo por el video, eh, hágame saber en los comentarios si te sirvió de ayuda, comparte este video con tus amigos y suscríbete, dale like al video que me ayuda muchísimo, así que nos vemos, GG.